Estoy fatal Coronavirus me ha infectado hermanos No, no, no, es, es broma Es broma hermanos, solo tengo una alergia Que te cagas y esto es Muy mal presagio, madre mía Compitruenos se viene el capítulo Final, eh, si estáis Preparados, por favor dejad un likeazo Como habéis apoyado increíblemente Los capítulos 1 y 2 Al final de este episodio tendréis un avance Increíble de la próxima Serie. Y creo que no hay mucho más que decir, hermanos. Se viene el campeón. Se viene el combate final de este lo que no estoy preparado. De verdad que no estoy preparado. No lo estoy. Hermanos, vamos a ello. Me pongo los cascos. Y let it go. Compitruenos, he levelado el equipo, ¿de acuerdo? Es el combate final. Estoy hecho una mierda, tío. Estoy hecho una mierda. Vamos allá. Me he puesto camisa, como veis, para un poquito así de... Un poco de belleza. A pesar de esto, ¿vale? A pesar de esto, un poquito de camisa nunca viene mal. Y este es el equipo. Bruno, Susanaro, Anthony y Fibo. Todos a nivel 83. He usado Restorar todos. He usado todos los éter, los elixires. Está todo perfecto para el combate final, hermanos. Y preguntaréis, ¿cuál es la estrategia? Pues solo hay una estrategia, ¿vale? Que es la siguiente. Vamos a ver. Mirad lo que tengo en la bolsa. Tengo... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Vale, dos Max Pociones Estas dos Max Pociones son nuestras del loque Que podemos usar cuando queramos ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a chetar a Fimo como si no hubiera un mañana Y le vamos a curar Para que luego con todo el aullido El aullido ahí, súper chetado Empiece a pegar como si no hubiera un mañana Y se carga a todos los Pokémon Es la única opción que veo posible para sobrevivir a un equipo de 6 que seguramente tenga el campeón 6 Pokémon. Y ya está, ya estaría. ¿no? No, no, no tengo más que decir, no tengo más que decir. Eh, eh, seguramente empiece con, con el pájaro de tipo tierra volador. Así que lo mejor es abrir con, con Fimo, ¿vale? Que es nuestra estrategia. Entonces, Fimo, empezar a chetarlo con aullidos y... Y... Y ya estaría. Vamos a por el campeón... Sin más dilación, 3, 2, 1, a por él. What? What? ¡Perdón! ¿Es Oak el campeón? ¿Qué hablas? Hola, Aika. Me alegro mucho de verte. Desde que te fuiste de laboratorio sabía que llegarías muy lejos y después de verte me volvió a dar el venazo aventurero, así que me armé de valor, cogí la fusión restante y salí de aventura. Es el campeón, hermanos. Es el campeón. Madre mía, pensaba que, obviamente pensaba que era... Eh, Coronav. Pero no, hermanos. Eh, pero no pensé que llegaría a ver esta sala de nuevo. Eka, ofrécele ofrecerle a este anciano el mejor combate de su vida. ¡Copitruenos! ¡Se viene! ¡Se viene combate contra el campeón! Último combate de la serie. ¿Estáis preparados? Vamos. A por el campeón. Oak. Bueno, campeón... Coronav... Coronav. Corona, pues, pues no. Coronav. No. Oak. Hermano. Oak. Eh, tiene un Taurakion Madre mía, empezamos fuertes Empezamos fuertes, hermanos ¡Me intimida! No te creo A tomar por culo la estrategia Hay que cambiar Me ha intimidado, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Tiene que tener intimidación A ver, es normal, ¿vale? T Tauros y Terrakion, Normal roca o normal lucha Supongo que sea normal, Roca. En cualquier caso, si es normal lucho. Lucho. Si es normal lucha, Susanaro lo contea al 100%. Así que, Susanaro, va, por favor. Susanaro, dime que lo conteas de locos. Algo de tipo lucha, algo de tipo. ¡Normal! ¡Vamos! ¡Vale! No me afecta, perfecto. Perfecto. Rayo confuso. Corpulencia. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, corpulencia! ¡Corpulencia, va! Terremoto, no. Susanaro, eh, no es por stab, no es por stab, lo tienes que aguantar con el nepe ¡Vamos, Vamos, vamos, vamos, sí. Lo aguanta, tío, lo aguanta, lo aguanta. Corpulencia, vamos allá. Misma estrategia que con, que con el aullido, pero va a ser corpulencia, que es mejor aún, joder. Eh, ¿Puedo meter otro? Ciento, me ha quitado 160. Yo creo que sí, eh. Terremoto, Susanaro, aguántalo. No me jodas. <risa> Ahora viene el fail máximo, aguántalo, aguántalo, 11 PS. 11 PS, es otro Corpulencia, y se viene Compañeros, la máxima Poción, ahora sí Esto es guarrísimo, tío, esto es guarrísimo Es que no podía ganar de otra manera, ¿eh? no puedo ganar Si no es haciendo el guarro, macho Terremoto, vale, un crítico nos destroza ¿eh? Eso sí que sí, tengámoslo en cuenta Hermanos, que un crítico nos hace un hijo Vale, bien, lo aguantamos Corpulencia, ahí está, terremoto ¿Lo aguanta su salario? Dime que sí, no hay no hay crítico, no hay no hay crítico y ahí está el corpulencia y entra otro, eh. Vamos con otro, me la juego. Terremoto, no me matas. No me puedes matar. Y ahí está 60 pesazos en el pechazo y última y definitiva máxima poción. Vamos allá. Madre mía. Estoy sudando, tío. Estoy puto sudando. Es increíble. Eh. Terremoto, vale, me va a quitar poquísimo Pero poquísimo Y ahora se vienen las risas, ahí está Mira, no me quita ni 50 peses, chaval 50 PS, cola férrea Terremoto, otros 50 peses Y se viene el Carrileo, el carrileo de Susanaro Que se va a carrilear el equipo entero Cola férrea, que no lo falla Y se viene, mátalo un golpe, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, favor. ¡Oh! crítico. ¿Quién es el rey. ¿Quién es el rey? El señor Susanaro. Vamos allá. 1900 puntos de experiencia, ni tan mal. venuterra Benut ¿Quién a Venuterra? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Eh, vale. Vamos a ver, vamos a pensar, vamos a pensar. A ver, Susanaro está muy bien. Un terremoto lo tendría que aguantar aunque fuera por stab. Seguimos, seguimos. Tengo que carrilear, tengo que carrilear, chicos. Matar al máximo posible sin que me maten Porque tenemos una vida, lo recuerdo Para los despistados Bola sombra, va, vamos, vamos Venuterra, por Dios, muere de un golpe Tiene que morir, soy más rápido además Mátalo, mátalo, más de la mitad, más de la mitad Y lo mata de un golpe Es un dios Es el dios Claro que sí, claro que sí, vale, más, más, más más. ¡Blasteldur! vale, tiene los starters Tiene los Fucking starters, tío la es bien porque el tipo lucha no me afecta, tío. Qué bien, qué bien nos si está, No me lo estoy creyendo. No me lo estoy puto creyendo. Estoy viendo la luz. Estoy viendo la luz al final del túnel. O a la sombra, mátalo. Soy más rápido. Soy más rápido. Soy más rápido, más fuerte, más tocho. Y lo voy a matar de un solo. ¡Golpe! ¡Qué crítico otra vez! ¡Crítico otra vez! Es un dios. Es el dios, hermanos. El fucking dios. Idesar. Esto es un problema, tío. Esto es un maldito problema. ¿Por qué tiene que tener ahí de No me lo creo, tío. Es que perdemos todo, tío, porque aquí hay que cambiar. Me conté a siniestro fuego, me contea de locos, tío. Y el fuego es especial. Fimo, Fimo lo contea bien, pero ¿cómo me jode? ¿Cómo me jode perder las corpulencias, tío? ¿Cómo me jode? Fimo, no es, que, no es que no hay otra, es que si no pierdo, tío, si no me va a matar. Además es un Pokémon rapidísimo, porque tiene el speed boost de los huevos. Y de Zarba, nivel 88. Demolición lo matará, yo creo que sí lo mata. S Psíquico, no te creo, tío. Es una maldita broma. Fimo, aguántalo por tu tatis. Aguántalo por tu tatis. ¡Oh, lo aguanta bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Bum! Tiene que matarlo ¡Tiene que matarlo! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía ese psíquico, tío! Que está puesto a mala idea, ¿eh? Está puesto a mala idea, compañeros ¿Qué más tienes? Le quedan dos Vamos allá Vamos allá, son legendarios, ¿eh? ¡Ultra Gengala! Vale, vale, vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Psíquico, psíquico fantasma, ¿no? Vamos a ver, tengo a Gengaleo pero tenemos a Anthony, hermanos Toda la vida Anthony con toda la vida Y tipo siniestro, tiene que matarlo Es que tiene que matarlo, además El psíquico no me afecta Y el siniestro tampoco Bueno, sí me afecta, pero poco Poco Ultra gala No me jodas, ¿eh? Triturar Garra Brutal Garra Brutal es bien Garra Brutal es bien Tiene ataques de mierda Triturar Mátalo de un golpe Si no lo matas, yo me rayo, ¿eh? Si no lo matas, yo me rayo Bendito Anthony Bendito Anthony ¡Vamos! Sí! Sí, sí, sí, bendito Anthony En el momento en el que me dijisteis que lo metiera, joder Se ha, se ha, se ha sacado el nepe en esta liga de una manera increíble Le queda uno, chavales, le queda uno, está hecho Ultra Gengaleo ah. Vale, aquí hay que pensar, ¿eh? Aquí hay que volver a pensar, tío, qué combate más difícil Y lo estamos haciendo bien, ¿eh? Menos mal, menos mal lo del cuerpo Madre mía, yo, yo, es que, yo es que... A ver, yo tengo a Susanaro, ¿vale? Es igualdad de fuerzas pero estoy a mitad de vida, entonces es un poco absurdo. Y Bruno es tierra y fuego. Tiene que ser Bruno. Va, Bruno, va. Bruno, Bruno, Bruno, escúchame, hermano. O te sacas aquí el nepe de una manera épico-fantástica. O me rayo, o me rayo. ¿Ahora qué le hacemos? ¿Porque podemos hacer terremoto? ¿O fuego sagrado? Fuego sagrado puede fallar, pero puede quemar. Lo único que se es que va por especial el fuego sagrado, ¿no? Vamos a ver... Eh, ¿Qué tiene más? ¿Ataque físico o ataque especial? Resumen. Fuego-tierra, perfecto. Tiene mucho más ataque físico. Va a ser terremoto, no puede fallar. Tiene mucho más ataque físico. Yo creo que no hay duda, ¿no? Terremoto, o sea, sin más. Al final las púas las ha usado su puta madre. Eh, terremoto, hermanos. Que sí, que fuego se puede quemar, pero es que a lo mejor me mata de dos golpes y va a ser más rápido que yo. Entonces, si me mata de dos golpes, yo tengo que intentar matar. Le tengo que matar de un golpe. Si no, igual es F. Ojo porque si no es igual, igual es F, chavales. Terremoto va. ¿Soy más rápido? No me lo creo. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy puto creyendo. Estoy viendo la luz. Estoy viendo la luz al final del día. No, no, escúchame, hermano O te sacas aquí el nepe de una manera Épico-fantástica O me rayo O me rayo ¿Qué hablas? No, GG GG esto es GG Llego a hacer fuego sagrado. Ganábamos el lock. F en el chat. L de las mejores series de mi vida. ¡De las mejores series de mi vida! ¡Y tiene contador el último Pokémon! Es que no me lo quiero Si hubiera hecho fuego sagrado, tío. Bueno, podía haber fallado, pero. ¡Madre mía! El contador de los huevos, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Os juro que pensaba que estaba hecho, tío. Lo va a curar. ¿No lo ¿No locura, ¿No cura? ¿Soy más rápido, además? ¿Qué está pasando aquí, chicos? Ah, que ha vuelto a hacer contador, ¿no? Ha vuelto a hacer... Es gilipollas. Eh, es que es gilipollas, tío. Es retrasado. Es retrasado mental. Buena sombra, a tomar por culo. Eh, ¿Es la primera vez que me pasa esto? ¿Último Pokémon? ¿Último Pokémon? ¿Una vida? Contador. Bueno, chicos, vamos a despedirnos de nuestro Dream Team. De nuestro Sexteto, que lo ha hecho increíble. Ha sido de las mejores ligas Pokémon que me he pasado. De las mejores con diferencia. Vamos a despedir a nuestro equipo como Dios manda. Guardando partida. Ni tan mal. Y viene dur, Grandioso. Light. Dejad un Light. <risa> Dejad un Light por este episodio. Nuestro Theodor. No, Theodor no está, coño. Nuestro, lo diré. Eh, Bruno, Gengaleo. Bueno, lo habéis visto, hermano, Ya lo sabéis. Curapica. Y por último, Anthony, que ha sido espectacular. Y Eka, por supuesto, nuestro personaje que está... Pa' mojar pan. ¡Congratulations! Bueno, compitruenos, pues como habéis apoyado increíblemente los capítulos 1 y 2 de la Liga Pokémon... ...se viene ese inesperado avance de la próxima serie. Lo único que voy a decir, y creo que es bastante, es que repetimos región en el canal. Va a ser una, una serie de una región que ya hemos jugado pero con un reto nuevo y en este reto participarán otros youtubers Lo dejo ahí, ahí suelto la bomba Y vosotros id asimilando Vais a flipar, os va a encantar Yo creo que va a estar muy guapa Y va a ser muy difícil, ¿vale? Muy pero que muy difícil Admito vuestras apuestas en los comentarios Espero que os haya gustado este capítulo La verdad que podía haber sido mucho mejor Mucho mejor ganando el, el reto Pero hasta aquí Pokémon Chaos 2 Harlock. Me ha gustado mucho, lo tengo que decir Me ha encantado, vuestro apoyo ha sido incondicional E increíble, por favor apoyad este pedazo de vídeo, como si no hubiera un mañana, quiero que sea el más apoyado de toda la serie y poquito más hermanos, nos vemos en los próximos vídeos, habrá vídeos, vale, eh, antes de la próxima serie, habrá varios vídeos, no va a ser mañana, no va a ser pasado, va a haber vídeos diferentes, de todo tipo vale, de todo tipo, no voy a dar ningún spoiler espero que os gusten todos y nos vemos compañeros, chao chao